El gobernador Juan Mansur fue reelecto con el 50,13% de los votos. Lejos quedó la candidata de Cambiemos, Silvia Elías de Pérez, con el 20,10%. Juan Mansur. Desde Tucumán, mandarle un abrazo grande a la fórmula del peronismo a nivel nacional, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner. Un abrazo bien grande. Entre Ríos, con el 99% de las mesas escrutadas, Gustavo Bordet, con el peronismo unido, logró la reelección con un 57,47% de los votos. El candidato de Cambiemos, Atilio Benedetti, consiguió un 35,44%. Gustavo Bordet. Después de este domingo se abre un proceso en Entre Ríos que tiende a ver, bueno, como... Buscamos un posicionamiento a nivel nacional, yo lo he planteado muchas veces, que no tomaremos una decisión unilateral, conformamos un frente con 11 partidos políticos, haremos todas las consultas necesarias con todos los dirigentes y haremos lo que sea mejor para la provincia de Entre Ríos y para la nación también. Jujuy, con el 98% de las mesas escrutadas, el actual gobernador Gerardo Morales... Fue reelecto con un 43,65% de los votos. Julio Ferreira, del Frente Justicialista sacó un 32,83% Gerardo Morales Ustedes saben que yo soy genéticamente frentista eh, hemos conformado acá un frente muy amplio que incluye al radicalismo, al peronismo al socialismo, a muchas fuerzas políticas desde Gualeguichu que he planteado que tiene que haber un, un marco mucho más amplio y ratifico mi posición que es lo que siempre siento y lo que es mi pensamiento de lograr un espacio lo más amplio posible Chubut. Con el 100% de las mesas escrutadas, el peronista Mariano Arcioni, de Chubut al Frente, logró la reelección con el 38,2% de los votos. Tercero cómodo, con el 14,2%, quedó Gustavo Mena, candidato de Cambiemos. Mariano Arcioni. Nosotros vamos a defender a la provincia, gobierne quien gobierna. Eso es que, claro, y nuestra única prioridad y nuestra única... Justamente, prioridad en la prioridad y exclusividad es la provincia. Es un partido, ustedes saben muy bien que es un partido provincial, compuesto por un frente electoral, partidos provinciales, vecinales, y eso es lo que vamos a sostener. Mendoza, en las PASO, con el 86% de las mesas escrutadas, el candidato del radicalismo, Rodolfo Suárez, sacó el 29,51% y derrotó al hombre del PRO, Omar De Marchi, que sacó el 12,20%. En la interna peronista, la senadora kirchnerista Anabel Fernández Agasti, con un 18,35%, venció a Alejandro Bermejo, que obtuvo el 17,31%. Política. Alberto Fernández dialogó con Sergio Massa en un programa de C5N, donde invitó al líder del Frente Renovador a concretar finalmente el acuerdo que se viene gestando en las últimas semanas. Mire, la clave es que aprendamos que el 11 de diciembre el país que se pone en marcha es un país de enorme dificultad. Que entonces tenemos que construir una gran coalición de partidos. Que acá no se trata de que nadie se apropie de nadie, ni que nadie subsuma a nadie, eh, los partidos provinciales, el Frente Renovador el Partido Justicialista, las diferentes fuerzas políticas, tenemos que mantener cada uno nuestra identidad y nuestra libertad Volví a Buenos Aires, tomemos un café y terminemos esto a ver cómo podemos avanzar, porque comparto todo lo que decís, tenemos que estar juntos, cada uno con su autonomía cada uno tiene que aportar desde su identidad nadie está sometiendo a nadie nadie debe someter a nadie estamos construyendo otro tipo de, de fuerza en la Argentina todo lo que acabas de decir yo lo comparto. Yo, yo sé que tenemos mucho más puntos en común que disidencias. Tratemos de profundizar esos puntos en común. Bueno, ojalá que podamos tomar un café y ojalá que podamos construir entre todos, con los que nos faltan también y que creen que Argentina necesita una alternativa, entre todos una etapa que supere el fracaso de Macri. Gobierno. El presidente Mauricio Macri... Inauguró el nuevo centro de desarrollo de la empresa Mercado Libre, en el barrio porteño de Saavedra, donde resaltó que el emprendimiento da mucho orgullo y consideró que como argentinos tenemos que apostar a más. A realmente demostrar de qué somos capaces ¿no? de qué somos capaces los argentinos cuando nos enfocamos cuando creemos en nosotros mismos esta nueva infraestructura que abre el mercado libre es demostración del éxito acumulado pero más importante es demostración de lo que viene Marcos ¿no? de que esto continúa la verdad que eso muestra que podemos y como decía también el jefe de gobierno que tenemos que apostar a más, tenemos que ir por más porque queremos que cada vez más toda esta juventud que nos acompaña sea parte los trabajos del futuro. Derechos humanos. Las abuelas de Plaza de Mayo anunciaron la restitución de la identidad de otro nieto que era buscado por la organización. Será presentado formalmente el jueves a las 13 con su presencia en un encuentro con la prensa en la sede de abuelas. Provincia. El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, Roberto Varadel, denunció que muchos docentes bonaerenses no cobraron el salario y que otros sufrieron descuentos masivos injustificados. Han hecho descuentos por días de paro, están incumpliendo con el acuerdo paritario, pero también por, encuadraron mal las licencias, no le pagan a suplentes, hace tres meses que docentes no cobran, así que ese es el reclamo pero además reclamo por comedores y por infraestructura, por el tema del gas, y una situación que se da del nivel inicial en Merlo, donde hay persecución, demonización, estigmatización, que también vamos a hablar con las autoridades para que cesen en esa persecución. Crisis. Misiones. La empresa DAS, que hasta hace un tiempo fabricaba zapatillas de la marca Nike, despidió a 60 trabajadores de su planta, ubicada en la ciudad de El Dorado. Los motivos esgrimidos son la crisis que afecta el consumo interno y las dificultades económicas. Darío Vera, delegado gremial de la Unión de Trabajadores del Calzado. Y a viernes eh, nos encontramos a las 7 de la mañana del ingreso del personal, que 90 trabajadores no le permitieron ingresar a la planta y le notificaron que estaban, estaban despedidos. ¿no? Eran 150 en lo que va del año, venimos ya de 800 personas en lo que va de tres años y medio de gobierno de Cambiemos. Éramos 1.460 en el 2015. Muy gran parte ha emigrado a otros puntos del país, en las, las burbas, para poder seguir su vida y... y el, digamos, a, su, a su familia? ¿no? La verdad es que es una tristeza, una amargura. Educación. Menos del 40% de los alumnos inscriptos en la ciudad en 2019 recibieron su vacante. Los datos del sistema de inscripción online a los que el diario Tiempo tuvo acceso desmienten los datos que difundió el Ministerio de Educación porteño hace una semana. La mayoría de las organizaciones de padres y docentes sostienen que las cifras entregadas por Soledad Acuña no son confiables. Carolina, docente de una escuela. En mi escuela tenemos 750 alumnos, soy de una escuela secundaria y la, la Dirección General de Escuela nos manda 250 cupos. faltan siendo? Sí, faltan muchísimos. Y lamentablemente, nosotros, eh, debido a la crisis social y económica que estamos atravesando, muchos alumnos de la escuela secundaria, y eso hay que decirlo, están dejando las escuelas porque eh, salen a buscar trabajo, eh, totalmente. Más de uno, más de uno, lamentablemente. Gobierno. Miguel Ángel Pichetto será el compañero de fórmula de Mauricio Macri. El presidente lo anunció en una serie de tweets en los que lo describió como un hombre de Estado.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 ...de este desafío impresionante que tiene la Argentina... ...de salir entre todos unidos convocando al pueblo argentino... ...a un camino de crecimiento, de esperanza, de expectativa... ...de reconstrucción humana, de unidad nacional. Política. El titular del partido justicialista, José Luis Gioja... ...en diálogo con Gisela Marciota en AM750 reafirmó la necesidad de ampliar las mayorías para que la Argentina termine con esta pesadilla que está viviendo y aseguró que un peronista no puede apoyar la entrega del país. A ver, con indignación escucho que nos hacen falta peronistas acá adentro. Un peronista no puede estar apoyando lo que está pasando en la Argentina. Un peronista no puede apoyar la entrega del país. Un peronista no puede apoyar la metida de manos del bolsillo en los jubilados. Un peronista no puede apoyar que las tasas estén al 70%. Un peronista no puede apoyar que se destruya la industria. Pero, y haya mil desocupados Pinche, Pero, pero desocupados Gioja, perdón, ¿no? es peronista? Uh, a ver, pregúnteselo a él. Uh, yo creo que no, pero pregúnteselo a él. Tecnología. El presidente Mauricio Macri presentó junto a la gobernadora María Eugenia Vidal el programa Aprender Conectados. Después de haber comparado el programa de inclusión digital Conectar Igualdad con Repartir Asado... El presidente volvió a la carga contra la política educativa que se implementó bajo el gobierno de Cristina Kirchner. Y aprender conectados tiene que ver con eso, con entender lo que está pasando en el mundo, un mundo que gira a una velocidad nunca vista antes, que existe una revolución tecnológica y que está transformando el trabajo. Por eso tenemos que todos juntos pensar cómo logramos darle las herramientas a estos chicos para que sean parte de ese trabajo del futuro. Y por eso decidimos en esa evolución dos cosas. Primero salir de un modelo de que le llevábamos una computadora a los chicos que envejece rápidamente y crear las aulas digitales. Por su parte, Silvina Birtz, ex directora de Conectar Igualdad, salió a contestarle al presidente por sus dichos, ya que dicho programa que nació con el objetivo de que todos los alumnos pudieran tener acceso a la tecnología para incorporarla en sus estudios, fue desmantelada por el gobierno de Cambiemos. La tecnología siempre envejece. Nosotros cada año, en cada licitación que hacíamos de Conectar Igualdad, se mejoraban la calidad de las computadoras. Es raro que un presidente que diga que lo va a sostener y profundizar, lo elimine y hable mal simplemente porque no quiere invertir en educación. Las aulas digitales de ninguna manera reemplazan el programa Conectar Igualdad. Conectar Igualdad se le entregaba una computadora a cada chico. De ese chicos se las llevaba a su casa, podían seguir estudiando en su casa y hoy solo los chicos ricos tienen acceso a las nuevas tecnologías. Son realmente frases muy inapropiadas y que muestran mucho desconocimiento o no de política educativa. Por ahí lo que quiere es que solo los ricos sepan. Crisis Sanitaria. El Colegio de Farmacéuticos de Córdoba informó que en lo que va del año, los remedios acumulan 32% de suba y los clientes piden cada vez con mayor frecuencia comprimidos sueltos en vez de las cajas completas. Los cambios bruscos de precios en el sector afectan principalmente a los jubilados, que tienen un consumo mayor y a su vez sufrieron una baja significativa en su poder adquisitivo. Georgina Giraldi, vicepresidenta del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba. Tendencia de las personas de no solo pedir un medicamento que fuera más económico que la marca que tenía recetada sino que nos habían empezado a pedir las tiras sueltas porque no alcanzaban a comprar la caja para el tratamiento que correspondía del mes estos últimos dos o tres meses eh, hay un comportamiento diferente y las farmacias estamos alertadas porque piden comprimidos sueltos porque no llegan a comprar la tira y eso es extremadamente riesgoso. Elecciones 2019. El Frente Patriótico y el Frente Renovador acordaron presentarse a elecciones juntos y conformaron el Frente de Todos, integrado por 18 partidos. Sergio Massa. Hemos avanzado en lo que se llama coalición de partidos. ¿Qué significa esto? Que cada uno de nosotros, que tiene un origen partidario distinto, que a lo largo de estos años también ha tenido diferencias políticas, diferencias de ideas, diferencias de proyectos, va a conservar, va a preservar identidad partidaria, por eso construimos una coalición de partidos, porque la idea es sumar desde el que piensa diferente, sumar desde los pensamientos distintos y no amontonar dirigentes aún pensando distinto, respetando la individualidad de cada uno. Alberto Fernández. Fue un, un eh, encuentro programado de hacía un tiempo, fue un buen café, ya empezamos a trabajar juntos, eso es lo que importa. La nueva alianza oficialista se llama Juntos por el Cambio. Con esta nueva denominación se inscribió el Frente Electoral que forman el PRO, la UCR, la Coalición Cívica y Miguel Ángel Pichetto. Encontré en él una persona que primero piensa en los argentinos, en la patria, porque él siente muy profundamente su compromiso con la nación, en la gobernabilidad, que en su persona o en su partido. En tanto, Mauricio Macri pidió no volver a cometer errores del pasado. Lo dijo durante una charla en el precoloquio de Idea Vaca Muerta. Yo digo, inteligencia, para no volver a repetir los errores y horrores del pasado, ¿no? Que generalmente han sido, en cuanto algo empieza, todo el mundo quiere ver qué es lo que se puede llevar. Como aquel que quiere comerse la torta antes que se termine de cocinar. Y encima, muchos que ni siquiera estaban invitados a la fiesta, quieren comer de la torta, ¿no? y, es, y eso es lo que nos ha abortado tantas oportunidades equivalentes a la que tenemos hoy con Vaca Muerta. Roberto Labaña denominó el Frente Electoral Consenso Federal 2030, acompañado por el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey, la líder del partido GEN Margarita Stolbizer y Miguel Lifschitz del Partido Socialista. Se presentó la fórmula del Frente de Izquierda Unidad, que tendrá a Nicolás del Caño del PTS como candidato a Presidente de la Nación y a Romina del Pla del Partido Obrero como Vicepresidenta. En este momento político, donde las últimas 48 horas hemos asistido al espectáculo de la conformación de estas fórmulas donde por un lado Magri Pichetto Se están disputando ¿Qué? Se están disputando El aparato político El aparato del Estado Para ponerlo al servicio de sus propios negocios Esta fuerza está integrada Por miles y miles De luchadoras y luchadores de todo el país De trabajadoras y trabajadores Que dan la pelea en cada lugar de trabajo Contra el ajuste, contra los despidos Sindicales la decisión se dilató por unas semanas, pero finalmente la cementera Loma Negra decidió cerrar su planta de Barker, alrededor de la que nació el pueblo de la localidad de Benito Juárez. La empresa anunció el inicio del proceso de cierre y que la planta de esa localidad, de unos 7.000 habitantes, Operará en un solo turno con solo 24 de los 330 empleados. Martín Izazmendi, delegado de Loma Negra. Nos encontramos en la planta Barker de la empresa Loma Negra. Esta empresa que quiere cerrar nuestra planta y destruir a nuestro pueblo. Nosotros vamos a estar resistiendo. Acaba de llegar una circular de Aoma Nacional eh, que pone en quite de colaboración a toda la planta Loma Negra del país y el 19 de junio un paro por 24 horas. Así que acá estamos resistiendo, estamos. Viniendo a trabajar a pesar de que la empresa nos considera despedidos Y acá hay un pueblo rebelde, un pueblo que resiste Y que va a luchar para defender los puestos de trabajo Así que un gran saludo para vos Que desde el primer día nos venía haciendo el aguante ¡Vamos a ganar! Policiales La policía de la ciudad liberó a los detenidos del lunes pasado Que son compañeros de los trabajadores del laboratorio Cravery Quienes sufrieron despidos masivos tanto Carlos Sincer como Giselle Ledesma estaban reclamando por la reincorporación de los 47 trabajadores despedidos. Testimonio de Giselle Ledesma, delegada detenida de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina. Simplemente yo acompaño a los delegados y a los despedidos de Craveri de forma solidaria porque yo soy delegada de otro establecimiento... La policía vino previamente, de manera intimidatoria a pedir los datos de todos. No, de manera espontánea empezaron los empujones. Fue muy incómodo ver cómo arrastraban a los compañeros. Empezó a los empujones con los antebrazos. Mis compañeros que estaban presentes en la asamblea fueron arrastrados. En el mismo instante pide un móvil femenino y me llevan. O sea, me llevan, esposada, eh, todo simplemente porque ellos dicen que yo estaba estorbando el acceso. Derechos humanos. Las abuelas de Plaza de Mayo presentaron al nieto 130. Se trata de Javier Matías Darrux Mijalchuk, hijo de Elena Mijalchuk y Juan Manuel Darrux, ambos desaparecidos en diciembre del 77. Así lo comunicó en conferencia de prensa la titular de abuelas Estela de Carlotto. Es un día realmente muy emotivo, sobre todo, de mucha alegría, pero de mucha emoción, el contar con la presencia del nieto restituido para contar a la sociedad su historia, su sentimiento, estar con su familia, disfrutarlo, reconocer que fue criado por gente buena, lo cual para nosotros es este también como otros casos que hemos tenido donde siendo chiquitos las abuelas biológicas las dejaron con la familia de crianza hasta que encontraran sus padres. Esta vez él ya es libre, es un hombre y lógicamente este quiere este llamado a la sociedad para que le ayuden a encontrar noticias de ellos, de, los, de sus papás. Testimonio de Matías Tomé la decisión en base, como les mencionaba, a la insistencia de algunos afectos En que no seas tan egoísta, pensá que del otro lado puede haber alguien que te está buscando Entonces... Por ahí es algo que uno cuando es adolescente, tiene menos de 20 años, no lo entiende. Pero si ya con 30 años no te das cuenta de que del otro lado vos podés ser parte de una historia inconclusa, de alguien que con un dolor, una angustia, hace hoy 42, 43 años te está buscando. Eh, no sé, eh, me parece que es una cuestión de respeto a uno mismo, a la sociedad, a la causa. Eh, tenés que hacerlo, tenés que acercarte. Y fíjate, estaba mi tío buscándome hace 40 años estadísticas el índice de precios al consumidor de Argentina avanzó un 3,1% en mayo según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos de esta forma, en el quinto mes del año se logró una moderada desaceleración de los precios luego de registrar un incremento de 3,4% el mes previo de esta forma, en el quinto mes del año se logró una moderada desaceleración de los precios luego de registrar un incremento de 3,4% el mes previo y un 4,7% en marzo. Por este motivo, trabajadores de AT-INDEC realizaron un panazo en las puertas del instituto para reclamar mejoras salariales y reapertura de paritarias. Raúl Llanesa, delegado de ATE INDEC. encontramos con un fuerte cordón policial. Supuestamente tenía que ver porque el polo obrero y muchos compañeros y compañeras piqueteras habían dicho que iban a marchar hacia el INDEC y que había habido una suerte de pelea entre policías y piqueteros con el saldo de dos compañeras piqueteras detenidas. La verdad que nos sorprende, nos sorprende la, no solamente la situación que vivimos hoy en el organismo porque los compañeros frente a eso te, se sienten atemorizados. Nos sorprende esta intención del gobierno de tratar de tapar con la mano el sol, cuando se va a conocer el tema inflacionario. Elecciones 2019 la fórmula presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández y Cristina Kirchner, recibió el apoyo del Frente Sindical Nacional, que encabezan Hugo y Pablo Moyano, y de las dos CTA, que lideran Hugo Yasky y Pablo Micheli, y se conformó la mesa sindical de ese espacio, tras compartir un almuerzo en la sede de la asociación bancaria que conduce Sergio Palazzo. Esto puede parecer mucho honor, por cierto lo no es, pero quiero decirles a todos, a todas que para mí lo es honor más grande es estar en la casa de los trabajadores y que su me... porque lo vamos a hacer sabiendo que todo nuestro trabajo es para que muchos argentinos salgan del lugar de construcción donde están para que muchos compañeros que hoy por la calle buscando trabajo sientan que nosotros nos vamos a ocupar de que se levanten las presiones en las fábricas para que el trabajo vuelva hacia ellos Omar Plaini, secretario general de Canillitas en un momento Cristina dijo algo muy subjetivo Dijo, bueno, ahora hablen ustedes, yo hablé 12 años Pero igual habló, obviamente, Cristina No, hemos analizado la realidad Hemos analizado el rol del sindicalismo Analizamos el rol de todos los sectores de la sociedad Hugo Yasqui, secretario general de la CTA de los trabajadores Un encuentro de todas las organizaciones sindicales Que durante estos años estuvimos en la calle Convocando a pelear contra el ajuste, contra el empobrecimiento, el hambre en nuestro país ha llegado a límite insoportable. Roberto Baradel, secretario general de SUTEVA. Tenemos que volver a tener una esperanza en un gobierno que no va a resolver todo, pero que va a mirar a los trabajadores, al pequeño productor, al comerciante, que no va a atacar a los docentes, que va a priorizar la educación pública, la salud. Ya con eso estamos ganando, porque sería diametralmente opuesto a lo que estamos, lo que estamos viviendo hoy. Pablo Micheli. Secretario General de la CTA Autónoma Hemos discutido cómo de ahora en más con ellos, que si tienen la posibilidad casi segura de llegar a hacer nuevamente gobierno en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires poder tener un mecanismo de consulta permanente con el movimiento obrero. Ahí, ahí está la contradicción. Si los mercados festejan, los trabajadores no tenemos nada que festejar. Si los mercados están contentos, este porque realmente hay cosas que están buenas para los, los sectores financieros y el poder financiero mundial y cosas que están muy mal para los jubilados, para los trabajadores y para el pueblo en general.